We'll be right Hola amigo amigo, soy César Spinegyn de Creando Calidad de Vida y hoy te voy a comentar 30 razones para dar el paso y abrazar nuevas creencias en tu vida. Si sientes que, estés, que estás bloqueado, que no sabes lo que hacer, que tienes esas creencias limitantes que no paran de canturrear en tu cerebro para que no des un paso, para que estés con miedo, para que estés viviendo con la incertidumbre, para que realmente estés atemorizado por la pandemia que está en estos momentos en el mundo, y sin embargo, deseas cambiar tu vida profundamente, deseas abrazar un nuevo horizonte, quiero que te plantees estas 30 afirmaciones, preguntas, para que puedas tomar decisiones inteligentes en tu vida. 1. Si deseas hacer algo grande en tu vida y piensas que te costaría mucho dinero llevarlo a cabo, es algo que te bloquea, por supuesto, si tienes un sentimiento de incertidumbre viviendo esta pandemia actual que no te deja vivir, ya lo hemos dicho, dos, tres, si tienes experiencia en el trato con personas y sabes adaptarte sin grandes conocimientos técnicos e informáticos y, sin embargo, aprendes rápido, si te da miedo dar el paso para dejar tu actual trabajo o deseas algo nuevo en tu vida que te haga vibrar por dentro, pues tienes mucho que dar y contribuir con el mundo. 5. Si has imaginado una realidad mejor para ti y los tuyos sabiendo que vales más de lo que tus jefes reconocen. 6. Si ves a tu alrededor grandes diferencias entre pobres y buenas personas y gente que humilla y aplasta a los demás mientras se enriquecen. 7. Si ves desaparecer empleos y solo los de la venta y la robótica tienen éxito. 8. Si no sabes tres idiomas y por lo tanto no puedes acceder a puestos de trabajo cuya barrera se hace infranqueable. 9. Si sabes que en caso de emergencia no hay ingresos extra y te desesperas a ver que vives al día, 10. Si eres ama de casa y te gustaría tener más voz y voto e igualdad en muchas tareas de tu vida, poder expresarte y colaborar con otras mujeres juntas en un proyecto en equipo, 11. Si tienes gran corazón que nadie o pocas personas valoran, salvo tu amiga o tu pareja, y deseas brillar y ayudar a que otras se sientan como tú, valradas y fuertes, 12. Si has sufrido mil golpes de mentes retrógradas y todavía no has conocido la libertad y la igualdad de unas ganancias dignas en una empresa digna y permaneces pues, colgada de esta situación. 13. Si necesitas un cambio que se convierta en transformación de tu vida y en tu vida se convierta en felicidad y compartir eso con alegría pero te sientes atrapada en el sistema. 15. Si no puedes o no posees grandes estudios y crees que eso es una barrera para alcanzar la vida mejor y más abundante y próspera, 15. Si crees que la edad es algo importante y cribático en cualquier empleo o proyecto de gran envergadura, 16. Si temes un gran cambio en tu vida y piensas lo típico, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Aunque eso no te hagas feliz ni por asomo, 17. Si sabes que no habrá dinero para tu jubilación o eres autónomo y de igual manera lo sabes y deseas lo contrario, 18. Si eres hostelero, carpintero, electricista, albañil o cualquier profesión que tiende a desaparecer y deseas una oportunidad refrescante, eso sí, en una empresa sostenible, fiable y esperanzadora, y lo quieres ahora. 19. Si tienes creencias que bajan tu energía y dejan junto al sofá la nevera o la cama tus esperanzas y piensas, ya no puedo fiarme de ninguna empresa. 20. Si tus creencias para con el dinero son, yo no lo merezco, los ricos son los que engañan, mejor pobre y honrado que rico y explotador, u otras creencias que te inmovilizan en tu día a día para no sentir, para no padecer, para no brillar, para no ser más que uno del montón y no llamar la atención a ninguna posible amenaza, 21 si aprendiste demasiado temprano el significado de la palabra NO a fuego no vales, no eres digno, no sabes, no tienes, no eres merecedor, no eres suficiente en definitiva siempre eras menos que tu opresor, ¿verdad? 22 si te preocupa, el que dirán? ¿cómo voy a pertenecer a una empresa extranjera? yo que no conozco... en fin, prefiero no saber ojos que no ven, corazón que no siente u otro tipo de refranes que te siguen dejando ahí en un estado de bloqueo 23 si no te gusta vender y eres idealista pasivo, que crees que eso te hace ser mejor o más que los demás, pensando en lo típico de antes muerta que sencilla, para justificar tu apatía o hacia todo lo que te haga moverte del sillón de ese sillón mental, 24. Si temes tanto al éxito como al fracaso, que prefieres vivir sin vivir y permanecer sin empleo o bajo un trabajo que odias o te aburre. 26. Si crees en los milagros, en los ángeles, en algo más grande que tú que vela por ti. 27. Si el miedo, dolor, asco, hastío se han apoderado de ti y dejas que te ganen la batalla de quién puedes llegar a ser solo dando un paso positivo en tu vida. 28. Si basas que te quieran solo por tu resultado, si no tienes que pensar más que lo que te estresa y lo que te angustia. 29. Si la perfección te mata hasta el punto de, si no me va a salir perfecto, no lo hago, o para qué las cosas salgan, las tiene que hacer uno mismo, y por ello no te mueves, por ello no mueves ficha y estás a punto de estallar en vida. 30. Si no crees, pero te gustaría creer en las segundas oportunidades que te ofrece la vida, ¿Sabes? Te voy a contar algo muy sencillo. Tú lo sabes. Si permaneces dentro de una olla como una rana, esta olla con agua se va calentando, como la ranita. Y al final, si no mueves ficha, si no saltas, ¿sabes lo que te va a pasar? Pues que vas a hervirte, que vas a morir. Salta, salta ya de esa situación que crees finita y date la oportunidad de volver a empezar tu vida. Resetea como valiente tu mente que solo te lleva a donde estás. Inmoviliza total y real frente a lo que no te gusta o desconoces. El nuevo éxito real en tu vida hoy solo se obtiene a través de tres pasos. Primero, perdónate por tus errores y date la esperanza y oportunidad de un crecimiento. Segundo, ver antes de creer la felicidad y la prosperidad de los que ya lo tienen, los que ya lo viven. Y tercero, creer antes de ver la tuya propia. Es decir, tener la certeza de que al emular a los grupos ganadores, eso te hará ganador a ti también. Así, así aplastas a tu ego, que solo se defiende de supuestas amenazas y que te hace vivir como un paranoico y sin resultados plenos para ti. Para renacer hay que morir primero. Atrévete a dar el paso, prueba, solo puedes vivir en el proceso de algo nuevo si comienzas a darlo. Es mejor quizá arrepentirse de haberlo dado o pensar que te vas a arrepentir de no haberlo hecho, ¿verdad? Mira, lo cierto es que todos sabemos como un carpintero de la historia, llegó a ser quien es. ¿Por qué? Porque él siempre estaba protegido, igual forma, igual manera que tú siempre estás protegido. Date cuenta que nunca se te van a poner delante situaciones que no puedas abarcar. Tenlo seguro. Por ello te invito con el corazón a pertenecer a un gran grupo de personas que pensaban como tú y que se te atrevieron a dar ese paso. ¿Dónde? Bien pues en la empresa en la que nunca volverás a ganar el mismo dinero cada mes, cada año, y podrás hacer feliz a tu familia y a ti mismo cumpliendo pequeños sueños. Donde te sentirás más útil que nunca sabedor de que estás en un proyecto imparable de ganancias millonarias y absolutamente global, online. Y 3. Tu ilusión y pasión por contribuir con personas y familias que están igual que tú, con ganas de un rescate hacia la felicidad real y la económica. 4. Podrás dejar de temer el futuro en cualquier sentido, pues esta empresa prevé sostenerte hasta en tres generaciones. 5. Podrás sentirte orgulloso de pertenecer a una empresa con productos únicos, exclusivos y a los precios más bajos con la tecnología más innovadora y puestos literalmente a tu alcance, a tu alcance real de compra y recomendación. 6. Podrás comenzar sin invertir. 7. El alta es gratis. 8. Sin cuotas de ningún tipo. 9. Sin sorpresas ni letra pequeña. Y 10. Sin riesgos, sin temores, sin prejuicios ya que toda persona que desee una buena calidad de vida puede darse de alta hoy mismo. No dejes pasar la única oportunidad que no se repetirá jamás. Solo existe una empresa que te ofrece el sol al cambio de una sola compra anual de uno de sus productos o algunos de sus productos, cuyo precio está por debajo de 20 dólares o 20 euros. Y ahora es esencial ocupar los primeros puestos, pues el derrame de beneficios es hacia abajo e infinito. Entra ya a formar parte y pide tu alta gratis en esta empresa de éxito que lleva desde el 2009 siendo millonaria. Ya el primer año facturaron 22 millones de dólares. Una empresa que te lo entrega todo para que empieces a tener tu negocio online solamente al módico precio de 20 euros. Menos de 20 euros, menos de 20 dólares para tener tu negocio online. Incluso ahora mismo, en países que estamos en pre-registro, como España, no tienes que abonar nada, no tienes que invertir nada. Esta empresa, por lo tanto, ha demostrado en los últimos 11 años no solamente ser poderosamente económica, en el 2019 facturó 1.300 millones de dólares, sino además tener productos de real calidad, calidad absoluta a precio absoluto. Eso quiere decir que la tecnología que se usa en todos sus productos y la calidad está al precio absoluto. Más contenido posible Tienes productos realmente Grandiosos Estoy buscando la palabra Grandiosos ¿Por qué? Porque por ejemplo Hay un jabón que no solamente limpia Sino que además también te desinfecta Por si tienes pequeñas heridas Tienes un cepillo de dientes Con las cerdas redondas Que además tienen partículas de oro Para alejar las bacterias Y posibles virus o residuos de tu boca que además, no se te olvide que por la boca, precisamente, puedes tener todo tipo de infecciones que asisten a tu aparato digestivo de forma negativa. Con este cepillo, un cepillo que equivale a un euro de costo, evidentemente no hay otro igual en el mundo. Atomy es una empresa cuyos productos son inigualables. Si es verdad que hay productos genéricos en el mercado, claro que sí, pero no, no con la calidad que tiene Atomy. Por lo tanto, hazte la pregunta de pensar, si tan solo hace 11 años y medio existía una empresa que te lo ponía todo en bandeja. El producto, la calidad del producto, el precio del producto, la logística para el producto, y tú lo único que tienes que hacer es recomendarla. Creo que no existe ninguna empresa generalista que lo haga. Por lo tanto... Por eso Atomy es sostenible, hasta 100 años según Han Park, su CEO y presidente, y además para tres generaciones en tu vida. Eso te va a dar sostenibilidad, seguridad y tranquilidad. Dime, ¿quién quiere renunciar a eso gratis? Pues nada más, te pondré abajo un link precisamente para que puedas solicitar información y tu alta gratis lo antes posible, puesto que recuerda que si eres de los primeros, también estarás de forma pionera en este proyecto que ya está vivo en algunos países. Te recuerdo, te comento, que por ejemplo en Estados Unidos ya lleva 10 años y, y allí se compra online como, como tú puedas comprar en la tienda de tu casa. Algo que perdura durante tanto tiempo no puede ser malo, ni por recomendación, ni por producto, ni por calidad. Al contrario, una empresa de éxito que te que se avala y te está dando un proceso de vida inicial hacia la tranquilidad, hacia la jubilación que tanto te mereces, hacia ganar cada vez un poco más mes a mes y sobre todo a tener el orgullo de pertenecer a una empresa exitosa que se ocupa, que le importa a la gente de verdad. Infórmate ya, pertenece al grupo. Un abrazo y hasta la siguiente.